Bueno, ministra, obviamente un mendocino que nos hizo conocido en el mundo. En minutos se abren las puertas para que comience el velorio, lo, lo que quiera decir a los mendocinos estamos en vivo. Aquí estamos con el enorme tristeza como nos ha pasado a todos los mendocinos y mendocinas, y también a los argentinos y a eh, Latinoamérica llora a este ícono del rock, eh, que para nosotros eh, es se ha convertido en leyenda, eh, lo despedimos con profundo respeto, agradecimiento y sobre todo llevamos en su música en nuestro, nuestro corazón eternamente. Para Mendoza, y así lo entendió el gobierno provincial, hemos dispuesto... Eh, que hoy eh, este lugar, sea que es un icono también de la cultura, sea el lugar donde todos van a tener disponible para hacer eh, su despedida. Así que a partir de ahora está la familia, vamos a cuidar a la familia para que ellos eh, que están llegando a algunos de otros lugares puedan despedirse y después habilitar las puertas para que en orden podamos eh, cada uno eh, despedirnos de él que es un grande, y les repito, estamos muy eh, tristes de este momento, pero también agradecidos porque nos ha dejado su música, ya es una es historia, y, y como ustedes también eh, han vivido eh, todo, todo, todo un momento de los Enanitos, toda su trayectoria, todo lo que ha hecho por nosotros, él viene de una gran gira eh, ...y con proyectos, eh, el hijo nos decía, se fue en paz porque él ha estado trabajando hasta el último segundo y dando lo mejor de sí. Así que... que entonces más o menos se van a abrir las puertas para el resto de la gente? Sí, Yo calculo que en unos, una media hora, 40 minutos. Sí. Una llegaba Viviana, ¿no? Sí. Y bueno, alcanzaba sí. usted a saludarla, la vimos sí, sí, muy triste, sí. obviamente. Eh, estábamos esperándolos eh, porque eh, dispusimos todo en la madrugada para que fuera en orden, hemos arreglado con eh, la Municipalidad de Capital para que colaboren con el tránsito y que sea eh, ordenado y que todos tengan su momento, va a estar de 9 a 17 horas, o sea, estará aproximadamente a las 10, hasta las 17, no hay acompañamiento porque después de aquí lo trasladan eh, para eh, la cremación, así que eh, es hasta las 17 horas eh, y les agradezco a todos que estén acá eh, invitamos a todos los que quieran venir porque esto es un espacio público, abierto para el público y le debemos un gran gran un respeto y despedida. ¿Viene el gobernador? Sí, va a venir el gobernador. ¿A alrededor de las 13? Eh, al mediodía me comentó que iba a acercarse, eh, así que lo vamos a esperar. Bueno, en lo personal, por su edad, habrá bailado en el secundario, habrá escuchado los temas como nos pasó a nosotros, millones de temas que después decían, mira, este también es de los enanitos verdes. Le tiene que haber pasado eso, me imagino. Sí, eh, ayer realmente tenía toda la música junta, no me acordaba cuál era, de, de, si era luz de día... Me parece que es luz de día mi tema, pero también es eh, Lamento Boliviano. O sea, todos todos hemos bailado y tarareamos un tema siempre de ellos. Eh, está en nuestra sangre, por eso les decía, está en el alma de Mendoza. ¿El gesto de la bandera media está también ministra aquí, en la Casa de Gobierno? Sí, así es. Vamos a acompañar en todos los lugares que podamos eh, mostrarle eh, respeto y acompañamiento. Ayer eh, en la, durante la noche, no sé si lo vieron, eh, proyectamos un mapping con fotos que nos compartieron eh, fotógrafos mendocinos y estuvo hasta las 2 de la mañana eh, proyectándose imágenes de él. Muy Ministra, ¿usted cree que se le dio el reconocimiento que, que se merecía aquí en la provincia? Porque muchos hablan de eso, de, de cómo ha conmocionado a nivel, eh, sobre todo latinoamericano y también en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, qué piensa usted al respecto? Creo que sí, que ha tenido, que tiene y lo que tendrá por delante eh, su historia, lo que nos ha dejado, ha sido de gran impacto a nivel provincial, nacional e internacional. Tenemos eh, llamados de toda de la provincia, de periodistas de Brasil, de México. México estuvieron muchísimo tiempo en la última gira, ellos han tenido 42 recitales el hijo eh, comentaba, vino un poco cansado y quizás lo dio todo y tenía proyectado ya recitales en Perú eh, próximamente. Entonces la verdad que se, han ido, se ha ido un enanito trabajando, mostrando lo mejor de sí y lo queremos recordar así.